Para la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México, esta fecha es muy significativa. Hace dos años, uno de nuestros fundadores sufrió, en conjunto con su familia, una de las pérdidas más difíciles de afrontar. En un día tan significativo, sin causas naturales de por medio, por temas asociados al covid en un solo día perdió a su padre y a su madre. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer en vida al ingeniero José Manuel Alavés, estaremos eternamente agradecidos y desde luego nuestra institución entre ellos, como tantas otras que ayudó a conformarse en el México alimentario, buscando un país más justo, más equilibrado, con gran oportunidad de innovación, de valor agregado y de búsqueda de mercados. Es por ello que el día de hoy los invito a que honremos su memoria y desde luego que demostremos con afecto y cariño a nuestro compañero y a su familia, nuestro acompañamiento a dos años del aniversario luctuoso de la muerte de sus señores padres, Virginia Bello de Alavés e Ingeniero José Manuel Alavés González. Que en gloria gocen.